Está todo bien, gracias a Dios, con un malentendido y ya está solucionado. Pero se habla de que ha sido todo esto por conflictos pasionales, ¿qué hay de cierto en eso? No, no, eso es mucha mentira, eso fue un mal manejo y ya, gracias a Dios, todos estamos de acuerdo y, y estamos bien, ¿Qué es lo que le puedo decir. ¿Han tenido problemas ustedes en una ocasión? No, no. no. Que hay una persona que fue herida en, en circunstancias aún más caradas, ¿qué tiene que decir? No, no, fue un rasguño, como puede ver, en el dedo ahí. ¿Por qué fue la situación entonces? No, no, solo una pregunta y nos dijimos varias palabras, pero está muy bien, la policía hizo su trabajo. Sobre una supuesta creña de violación, ¿qué puede decirme en su contra? No, eso tuvo el caso de la justicia, se resolvió, gracias a Dios, y todo salió a la luz. Era una acusación falsa, que me estaban pero, haciendo El ¿Y qué lo fue lo que sucedió en el día de ayer donde ustedes fueron apresados en medio de esta viento social? No, lo que yo fui a preguntarle porque se llevaban a unos muchachos que tenía su mascarilla y no. Y no hubo lo que hubo un malentendido entre el jefe y yo, pero está todo bien, no pasó nada. Es cierto que usted se resistía, a ser arrestado por la claro, condición no. de regidor. No, no, solamente no estaba el toque de quedar todavía y él dijo que, que me montaron y yo le dije que no. Y ahí hubo el forcejeo. ¿Estaba usted él. bajo los efectos del alcohol? No, yo he tomado sí, una cerveza, pero no. ¿Seliz? Normal. ¿A qué partido usted pertenece? Al PLD. ¿Cómo el nombre suyo completo, regidor? Pues Stanley ha todo el Stanley, ¿se siente usted arrepentido ante esto que ha trascendido ya a nivel público? Claro que sí, es una vergüenza para mí. Como puedes ver, amanecí preso y ya, gracias a Dios, todo está resuelto.